¿Qué tal, amigo ucraniano, amiga ucraniana que nos miras del otro lado del cristal? Nosotros somos. Cráneo. Cráneo. ¡El poder del rock! Y estamos aquí nuevamente muy gustosos y muy. ¡Muy panzones! También. Ah, y pinche pues, Y muy pelones. También. <risa> y muy alegres. Eso no nos cabe la menor duda. Y bueno, pues queremos desearles una. ¡Feliz, Feliz semana. semana! Pásensela de pelos, no más no se Así es, ya <risa> saben mis hijos que no se tienten ahí porque se hace vicio Así es, y también queremos mandarles saludos a quien nos lo ha pedido Así, Así es se, estamos muy contentos de que sigan pidiendo su saludo La verdad eso nos llena de, de placer, nos llena de alegría De júbilo de, de, de, de, ¿no? de chido, chido Estamos pues, aquí pues Independientemente de para desearles una feliz semana, también para mandarles un saludote y un abrazo, ¿no? Yo quiero empezar saludando a... ¡Que licántropo! ¡Ándale! Ah, la... ¡All right! Yo sigo con Apolo Rockman. ¡Apolo Rockman! ¡We love you! <risa> Saúl Vázquez, ¿qué transita, mano? Chido Juan, dos, tres cámara, abuelita de Batman. Rafael Araiza López, también un saludote y un abrazote desde acá. Anda cruda todavía la trinche. <risa> todavía <risa> Anda guanga, todo. Bueno, ah, siempre, pero. Sí, siempre. sí pero hay un poquito más. Hoy Hasta seco, mira. Oh. Mil disculpas otra vez que la carlaca no se encuentra. Anda malita. Trae abierta la llave, pero ya fue el plomero a cerrarla. Esperemos pronto tenerla por acá. Saludos a la carlabaza hermanita, ya no comiendo chingaderas, carlaca, chingada. la vez te lo dije, que <risa> era, no estaba bueno, pero ahí vas, así lo es, pero pues, sin más por el momento, feliz semana, un abrazote, nosotros somos Cranion, el poder del rock, y nos vemos en la que sigue, portense no mal, <coughs> cuídense bien, chao, adiós.